Aquí se transforma la basura en dinero. Y lo que comienza así, termina así. comienza así, termina así. Y lo bueno es que todos los que trabajan aquí son asociados. Yo soy asociado. Yo soy asociado. Yo soy asociado. Yo soy asociado. Yo soy asociado. Yo soy asociado. <risa> <risa> <risa> Cada mes aprovechamos 800 toneladas de residuos sólidos con esos asociados. Todas las empresas y los centros comerciales de la ciudad de Medellín que quieran comercializar sus residuos sólidos está Cotramacá, en espera para comprarles todos esos materiales y nosotros poder generar empleo y así generar beneficio ambiental.